Mientras vas avanzando en God of War te vas encontrando ciertos retos con algunos enemigos dentro del juego. Ahorita en mi segunda partida con el nuevo juego plus, este pues ya tengo una idea de en dónde se encuentran esos enemigos y más o menos qué tan fuertes son, porque cambia bastante el nuevo juego plus este los enemigos actúan un poco diferente hay más daño pero todavía tienes las estadísticas pues un poco elevadas eh, tienes eh, cierta armadura que te puede ayudar etcétera, etcétera etcétera así que mientras estaba pasando por este nivel eh, pensé yo creo que puedo hacer esto sin recibir ningún tipo. De daño, Así que me di a la tarea de eh, intentar esta proeza, que en realidad y al final de cuentas no es tan complicada, no se ve tan complicada, todo es cuestión de tratar de esquivar pues, los ataques de los enemigos, de saber utilizar tus habilidades, de moverte rápido por el mapa, etcétera, etcétera, etcétera. Así que para poder agregar un poquito más de reto a pues, este gameplay decidí hacer esto. Y para empezar, no me fue tan mal. Bueno, no me fue tan mal en realidad. Si sí se pone complicado, pero pues. Si sí se pone complicado, pero está bien. O sea, está, está, está padre. How's it going, Charlie? Is your witch friend here? What is that name? That's what he told me it was. Or what it sounded like in my head, anyway. Charlie.